Una mujer fuerte prefiere estar sola a estar con un mal amor. Las relaciones pueden llegar a ser estresantes. La vida de una persona que prefiere la soledad puede tener detrás una historia de desilusión y de engaños. Hace tiempo atrás un amigo en Facebook me preguntó qué hacer cuando uno está enamorado de una mujer que ya no cree en el amor. Y le comenté que es difícil por las malas experiencias vividas y que sin duda, hacen que una persona, sea mujer, sea hombre, decida ya no relacionarse más con otras personas. Y no abrirse más a una relación depende de las decisiones que ésta ha tomado y las personas en quien confió. Y sí, estar ante una mujer así o un hombre así es complicado, ya que la soledad le dota de fortaleza mental e independencia. De pronto se da cuenta que quizás una relación no es algo interesante en su vida. hola este es Marco de Mi Life y quiero compartir contigo este mensaje titulado Una mujer fuerte prefiere estar sola a estar con un mal amor. Las relaciones pueden ser tristemente complejas. Es probable encontrarte con una persona que te llena y encaja perfectamente, pero también hay personas que definitivamente no querrías ni tener a tu lado por más de cinco segundos. Su interés se resume solo al placer y verte en poca ropa, sin realmente ver tu alma. Cuando una mujer ve esa clase de cosas, cuando una mujer solo nota que la mayoría de los chicos que la pretenden son solo personas que buscan placer de una noche, es cuando ella simplemente prefiere estar sola. Así es una mujer. No quiere malgastar su tiempo en un hombre que no le aporta nada. No hay que suavizar esto. Es que en muchos casos así es la realidad y solo aceptar las cosas como son, es lo que nos permite entenderlo mejor. ¿Cuántas veces te tocó llorar en esta vida? En muchas de ellas fue porque tu pareja, con intención, te lastimó. Es cierto que una relación es de dos, y que algo no funciona en virtud de las partes, pero sí que es cierto que hay momentos en que es por mera culpa del otro que una relación no funciona. Y lo que es peor, alguien es herido por la culpa de otro una mujer fuerte prefiere estar sola que mal acompañada. Todos en cualquier momento podemos ser parte de esta situación. Existen hombres que, hartos de las relaciones tormentosas y de engaño con las mujeres, prefieren simplemente dedicarse a ellos mismos y solo abrirse a una relación meramente pasional y de unas cuantas noches. Es difícil, pero existen varones que, lejos de ser meramente instintivos, se han alejado de las relaciones profundas por las frustraciones que estas provocan. Y es que nos guste o no, una relación con otra persona lleva, en muchos casos, a una renuncia del ser para el otro. Uno deja de ser uno y se vuelve un tercero. Se forma una relación simbiótica con la esperanza de que ésta sea mutualista, es decir, que procure la felicidad de las partes. Pero para muchos esto es lo propio de relatos de novelas. Porque en la realidad, lo que hay es hijos que son apartados de sus padres, la pérdida del matrimonio después de un divorcio, la soledad, y ver cómo otro hombre cría a los hijos propios y la sensación de ver que una vez más no se puede confiar en nadie. Los ratos de placer y disfrute son inversamente proporcionales a los ratos de dolor, engaño, traición y peleas. Esto quiere decir que a menos felicidad, mayor dolor, y quizás esto explique por qué muchas personas, en particular hombres, no quieran ir más allá de la piel. Así una mujer fuerte puede experimentar un fenómeno igual al verse ajetreada por el desengaño, por las sensaciones de estafa emocional, puede simplemente abstenerse de entablar una relación seria con alguien. Y lo que es más, reservarse para sí mismo a tiempo, sin dejar que nadie, y es que nadie entre a su vida. Es cierto que hay hombres que parecen atractivos, apetecibles, y dan la impresión de ser excelentes compañeros de vida, pero finalmente infieles. A veces una mujer llega a pensar que esto cambiará en virtud de la relación, para luego darse cuenta que jamás harán tal cosa como cambiar por amor. Esto genera desilusión y la sensación de que no hay nadie a quien amar, y por eso, por esa misma situación, una mujer fuerte prefiere estar sola, a que enredarse en una relación por necesidad o reloj biológico. Se necesita ser fuerte para renunciar a una relación cuando ésta no aporta nada de felicidad, alegría o abundancia en momentos agradables. Orgullo como amor propio antes que una compañía de segunda. Si es un mal amor, entonces no lo necesitas, no puedes tener sed y pretender que un vaso de arena lo va a saciar. Así es una relación mala, no se puede pretender que una así traerá cariño y devoción a tu vida. Una mujer fuerte entiende esto, y justo por eso renuncia sin negociación alguna a involucrarse en una relación así de mala y de caricias ausentes. Y es que allá afuera hay muchas cosas que pueden traerte felicidad, alegría, plenitud a tu vida. A veces nuestros mejores momentos los vivimos a la par de una persona que sencillamente no es nuestra pareja. A veces lo vivimos a la par de un padre, un hermano, una hermana, un amigo, incluso hasta de la pata de viruláis. Estar sola no implica sentirse sola. Parece irónico, pero existe la realidad y su interpretación que se manifiesta en el ser. Es decir, toda realidad aterriza primero en el sentido antes de llegar al entendimiento, y es ahí donde uno decide qué clase de significado le dará a la realidad que se presenta ante uno. Puedo pensar en la soledad como, nadie me quiere, soy muy feo, no doy la talla, soy un hombre que ninguna encuentra atractivo porque no cumplo con el estándar de belleza propio de un actor de telenovelas, y sí, todas estas apreciaciones sobre mí pueden ser totalmente ciertas, porque la evidencia lo prueba, nadie se acerca porque mi apariencia despierta emociones asociadas a la patilla en las otras personas. ¿Puedo quedarme con esa evidencia y sentirme miserable? ¿O puedo interpretar esa realidad a mi gusto y, em y emplear la misma para construir una realidad alterna, casi disociativa, pero feliz? Algo así como, prefiero vivir loco, pero feliz, a que vivir cuerdo, pero amargado. La realidad y su evidencia me pueden probar que no resulto ni de lejos interesante a alguien pero yo por mi parte puedo interpretar esa realidad a mi gusto para que me provoque bienestar y en su lugar pensar que estando solo puedo ir a donde quiero, que mis decisiones son solo mías y da igual lo que haga, a nadie hará daño lo que piense o diga. Construir una realidad propia un apartado de la realidad podrá ser propio de locos, pero si así uno puede ser feliz, ¿quién tiene derecho a impedirlo?